Lo primero es sentarse adecuadamente, con una posición recta y a una distancia de un palmo del micrófono. Siempre debemos dirigir la boca al eje de este, ya que si no, no se recogerá la voz con la misma potencia. En lo que respecta al guión, lo sujetaremos justo detrás del micro, para poder verlo sin necesidad de cambiar la posición. Nuestro guión debe de estar impreso con una letra de un tamaño lo suficientemente grande como para poder visualizarlo sin problema. Una vez preparado, se hace un gesto al técnico para pedir paso al micro. El técnico da el visto bueno dando paso al locutor.